Museo Castillo de Medellín, inspirado en los castillos medievales del Valle de Loire en Francia. El castillo fue de la casa de campo de José todo Uribe, médico y fundador de la farmacia Pasteur, quien encargó su construcción en 1930, la primera oficina de arquitectos de Medellín, hm Rodríguez. En 1942, tras la repentina muerte de José Tobón Uribe, el castillo fue adquirido por don Diego chavaría Misas y su esposa, Benedicta Sur Mieden, quienes ampliaron la construcción y decoración de sus espacios con valiosas obras de arte, muchos adquiridos en sus numerosos viajes, que constituyen una colección de artes plásticas y decorativas que son patrimonio cultural para Medellín y acercan a los visitantes al esplendor y belleza del arte y la cultura del mundo. Sus jardines y elegantes salones evocan una época dedicada al culto de las artes, decorados con obras de maestros colombianos, artistas europeos y valiosas piezas como muebles de principios del siglo XX, cristalería de baccarat, vajillas y porcelanas de manufacturas europeas, además de numerosos trabajos de maestros colombianos en cerámica, pintura, escultura y otras disciplinas Actualmente el Museo El Castillo le apuesta a la contemporaneidad y la vanguardia al fomentar las artes junto con las tradiciones populares a través del rescate de los oficios con el fin de brindarle a la comunidad un referente turístico, una variedad de programación y amplia oferta para la formación artística la cual está a cargo de la Escuela de Artes del Museo.